Cuando comencé no tenía mucha afición mucha por el ciclismo, he ¿no? ido poco a poco y bueno, luego he coincidido en el equipo con, con grandes compañeros, con Alejandro Valverde, con Nairo Quintana y, y yo creo que han sido mi referencia. El ciclismo te, te ocupa todo el día, ¿no? entre lo que entrenas, lo que descansas, llegas a agotar casa, pero sí que es verdad que si no fuese por la universidad pues estaría, estaría inmerso en un mundo ¿no? que solo el es ciclismo, estás viajando, estás con la bici y de esta forma pues, eh, desconecto un poco. Y, y bueno, aprovecha de hacer una carrera que, que ahí estará. Es complicado, ¿no? Porque aparte del de descanso, pues luego tienes muchos compromisos, pero, pero bueno, yo intento usar la excusa de los estudios para, para escaquearme, ¿no? Igual estás con el equipo concentrado en los hoteles, pues llevo los apuntes, muchas horas de viaje también, que, que al final pues son horas perdidas y aprovechas, sacas ratillos, ¿no? Sí, de hecho yo antes de estar aquí, pues intenté en la pública, ¿no? Estuve como 2, 3 años y y es imposible, al final no te puedes, no te puedes establecer en un calendario ordinario porque, porque estás siempre fuera de casa, entonces sí que es verdad que para nosotros es la solución y, y bueno, pues tener esa ventaja, ¿no? Que hablas con los profesores, pues venir aquí un, un día, pues como hoy, ¿no? Un día fuera de, de lo común y al final es la, la única solución. Y bueno, de esta forma yo creo que, que lo que se consigue es que, que acaba tu vida deportiva y, y bueno, no tienes que ir a a trabajar en una fábrica probablemente, ¿no? Pues tienes tus estudios, lo, lo compatibilizas con, con la práctica que has hecho y yo creo que es una, una forma muy buena ¿no? de, de poder solucionar el futuro. Me imagino que cuando acabe pues tendré ganas igual de establecerme un poco y, y bueno, sí que he pensado, tengo un negocio pues de, de nutrición, de entrenamiento y formar parte de él y dedicarme un poco a ello. En el ciclismo, por lo menos, es como un mundo muy cerrado y, y esa persona que ha ejercido un mentor pues, es gente que ha sido ciclista pero realmente no tiene una formación, ¿no? Incluso entrenadores pues son gente que ha sido ciclista, pero les falta una pequeña formación académica que sería yo creo que el completo, vamos, el perfil completo para, para ayudar a los jóvenes y para orientar a esa gente.